que de mejor de mañana listos para recibir a nuestra primera invitada nos acompaña la licenciada en nutrición paula sosa quien recibimos con nosotros Hola, Paula, Gracias ¿cómo a usted estás? por la invitación. Un gusto recibirte. Sí, bueno, lo comentábamos hace un ratito. Esta es una semana con fechas muy importantes y puntualmente en dos días. Hoy estamos a 17, pero el 19 de mayo es el Día Mundial de la Donación de Leche Humana. Y justamente Paula es nutricionista, trabaja allí en el Banco de Leche y nos va a estar comentando, bueno, dónde reside justamente la importancia de que cada vez sean más las madres que acerquen su donación, ¿no? Sí, bueno, el 19 de mayo eh, se conmemora el Día Mundial okay. de la Donación de Leche Humana eh, por una carta, una firma que se realizó, se conmemora uh -huh. porque se creó una red internacional de bancos de leche humana conformada por más de 13 países de América. Entonces uh -huh. esta fecha es súper significativa debido a que se conmemora el acto de donar leche uh -huh. humana para proteger a miles de vidas de recién nacidos. Y además es una forma de agradecer a las mamás que uh -huh. fueron donantes de leche humana y que actualmente son eh, donantes eh, y bueno, uh -huh. hacen ese, ese acto tan lindo. ¿Cómo es están, Paula? Te pregunto, vos que seguramente tenés toda la data porque trabajas ahí y lo ves de, desde adentro. ¿Cómo están los números de donación? ¿Falta? ¿Está flojito? ¿En algunas épocas ha estado mejor? ¿Podría estar mejor? Bueno, nosotros eh, manejamos un stock mensual aproximadamente entre 70 a 70 litros, entre 60 y 70 litros de leche humana pasteurizada para dársela a todos los recién nacidos que lo necesitan, eh, que se encuentran en, internados en neonatología. Eh, sí, el año pasado manejamos estadísticas por ejemplo, de 443 madres donantes totales. Uh -huh. ¿En el año? En el año, anualmente. Uh -huh. Y donaron 1.060 litros. Uh -huh. Actualmente tenemos 33 madres activas y, eh, a ver, siempre este número va fluctuando, pero es importante siempre abrir una convocatoria Vamos a las a mamás. Cash, porque ha bajado el... Nivel, quizás, de claro, claro, siempre el stock se mantiene bajo, alto, va, va fluctuando sí. constantemente, pero siempre está bueno a través de las redes sociales, a través de, de ustedes, por ejemplo, como medios de por comunicación, supuesto. poder convocar a las mamás que a veces uh -huh. eh, no se animan a donar por uh -huh. falta de información, uh -huh. porque creen que tienen que donar mucha cantidad de leche materna y en realidad con un poquito que las mamás donen están ayudando muchísimo. ¿Tienen algún Perfecto. porcentaje o cantidad que necesiten anual que sepan más o menos en qué rango están bien? ¿Para lo que ustedes requieren? Eh, no, en realidad nosotros eh, siempre de acuerdo a la, a, en est, con este stock, nosotros vamos a um, aproximadamente a 500 recién nacidos, le vamos a proveer la leche humana pasteurizada en forma anual. Uh -huh. Siempre nosotros damos prioridad a, a estos recién nacidos de alto riesgo. Claro. De uh -huh. alto riesgo, menos de 2.500 gramos, menos uh -huh. de 1.500 gramos, niños con cardiopatías, con enfermedades neonatales bastante importantes... Eh, siempre le hacemos hincapié a esos bebés que los reciban prim primordialmente ellos la leche humana pasteurizada. Bien. Uh -huh. Pero lo más importante en realidad es que todos los niños que necesiten esta leche puedan acceder a, a, a, esta, a, a la misma. ¿Y alguna vez, Paula, han sentido la, la falta? Sí, sí. Leche, sí, por sí, ejemplo, sí. necesitamos, tenemos tantos chicos en Neo no tenemos eh, nunca nos ha faltado mm. pero siempre eh, bueno siempre ha pasado esto que puede ser que llega un mínimo stock mm. y decimos eh, bueno no tenemos que empezar a convocar a más mamás a uh -huh. hacer más difusión a través de las redes sociales entonces de esa manera tratamos de eh, nada, hacer llegar más la voz a, a sobre la donación de leche humana Pablo, cuando decías leche pasteurizada es porque se le realiza un proceso post donación sí Sí, sí. Ah. Esto es importante eh, remarcarlo porque sí. hay algunas mamás que dicen, bueno, dono mi leche y esta leche va directamente al bebé. No, no okay. es así. Ah, mira. Esta leche se somete a un proceso de pasteurización uh -huh. que hace que esta leche sea inocua, que sea segura para el recién nacido. Entonces, ahí sí se les brinda a uh -huh. estos recién nacidos de alto riesgo. Ah, bien. Perfecto. Se somete a este, este proceso. Y estos re, recién nacidos de, de alto riesgo que vos decís, que se encuentran sí. internados en neonatología por diferentes sí. motivos, ¿la misma mamá no uh -huh. puede extraerse leche y darle a los chicos...? Eh, no, eh, por diferentes tipos de circunstancias, a veces la mamá no puede, donar, eh, no puede darle su Bien. propia leche a su bebé. Perfecto. Ya sea porque se encuentra internada, porque uh -huh. se encuentra por diferentes factores. Y ahí recurren Ahí se banco. recurre a la leche humana pasteurizada, Perfecto. que es mucho mejor que recurrir a una fórmula comercial, claro. que es lo que realmente, eh, obviamente la leche humana por todos sus beneficios, uh -huh. tiene mejor tolerancia, o sea, uh -huh. el bebé tiene menor estancia hospitalaria... Eh, bueno, mejora el pronóstico y la evolución del paciente siempre, mucho mejor. Uh -huh. Y ustedes recomiendan, digo, vos como nutricionista, sí. siempre a, a, a la mamá que va a tener un bebé, uh -huh. en la medida que pueda, obviamente, sí, porque sí. hay mujeres que, que no pueden y, y es algo que puede pasar, uh -huh. dar la teta. Siempre. Leche siempre. materna nosotros, ante todo. Siempre. Nosotros como un servicio de banco de leche humana tenemos dos funciones. Uno es la promoción y la protección de la lactancia. Uh -huh. Es decir, nosotros promovemos primordialmente la, la lactancia. lactancia. Y la otro el otro uh -huh. objetivo que tenemos es este, este mismo, donde se analiza esta leche humana donada, uh -huh. que está cruda, que se somete a este proceso de pasteurización, se analiza... Y nosotros como nutricionistas eh, lo que hacemos es adecuarla, la fortificamos, la adecuamos de acuerdo a las necesidades de esos recién nacidos. Bien. ¿Te parece Paula que hagamos como una pequeña lista de, de requisitos sí. y, y casos excluyentes también para saber qué Cuando mamá puede, puede donar y qué mamá no? ¿No es sí, recomendable que sí, lo haga sí. por ejemplo? Sí. Bueno, la mamá que puede llegar a donar es toda mamá que se encuentre sana, mayor uh -huh. de 16 años, uh -huh. que no sea fumadora, que no consuma sustancias ilícitas, uh -huh. ni ningún tipo de medicamento que esté contraindicado para la lactancia. Uh -huh. eh, de todas maneras, nosotros como requisitos, lo que hacemos es, la mamá llama al teléfono o se comunica por WhatsApp, le tomamos los datos Bien. nosotros y nos comunicamos con ellas para coordinar una visita, a su domicilio Perfecto. o se puede acercar a un centro de recolección de leche humana que uh -huh. tenemos 10 puntos en toda la provincia eh, y nosotros lo que hacemos es pedirle una analítica, es decir, un análisis de sangre y Ajá. de orina que estén actualizados, es decir, no mayor a tres meses Bien. y en el caso de que no cuente eh, con esos análisis no es necesario que la mamá vaya al médico y pida una receta sino que nosotros tenemos técnicas que van a su domicilio, le extraen las muestras y ya también le dejamos los frascos para ir donando leche. Perfecto. Para ir eh, esta, eh, re, ah, claro extrayéndose uh -huh. la leche. Entonces de esa manera nosotros ya vamos ganando tiempo, vamos haciendo los Bien. análisis. Si es apta, ya directamente entra al sistema de mamá donante. Perfecto. Bien. ¿Y cuáles son por ahí, eh, Pau, los mayores temores que aparecen? Que cuando vos charlas con una mamá te dice, ¡ah! pero no sabía que esto era así, a mí me daba miedo, tal u otra cosa. Claro. ¿Por qué una mujer no había tomado la decisión antes eh, por cierto mito que había escuchado? Sí. Que vos le pudieras ahora contar a claro. muchas que seguro están ahí con la duda, con la incertidumbre. Bueno, generalmente lo que el mayor mito es que mm. el tema del volumen, okay. que necesitan mucha cantidad para ser donante. no Yo me saco 10 mililitros. En cada extracción, ¿no? En, por día. Sí. Y eh, no, realmente no puedo ser donante, porque en realidad lo primero que tiene, que, lo, lo primordial es que la mamá cubra la necesidad de su recién nacido y claro. si tiene un stock, es decir, si tiene un sobrante, uh -huh. que puede llegar a ser donante. Pero con 10 mililitros que ya va juntando en cada extracción, nosotros recogemos a, a, la, a la semanalmente o a lo largo de 10 días, claro. es decir, que esa mamá puede juntar un poquitito uh -huh. para, para donar. Es decir, que el primer mito es el tema del volumen, Bien. que no es necesario que la mamá se saque grandes volúmenes para ser donante. Uh -huh. Bien, eh, Ese es uno. Y el segundo mito, o sea, no es mito, sino que el segundo temor es... Uh -huh. La verdad que no, no puedo acercarme al centro de recolección, no puedo acercarme a un hospital a donar, y en realidad no se tienen que mover de su casa, directamente claro. nosotros vamos... Claro, ¿La extracción a, la hacen en su casa y ustedes buscan no, Claro, sí. todo por teléfono, uh -huh. llegan las chicas, van mandándole formularios, le dejamos frascos estériles uh -huh. y le enseñamos a cómo hacer el, la, la extracción del leche uh humana de forma más inocua y, e higiénica posible porque eso después se analice y se va a pasteurizar por las bromatólogas. Por supuesto. Eh, así que bueno, eso es lo que nosotros hacemos y realmente la mamá que pierda el miedo de, de poder llegar a donar. Seguro. Excelente, clarísimo. Te ayuda a los niños que, que más necesitan en ese momento, o sea, es un acto de amor. Claro, sí, sí, amor es un amor súper grande. Es un súper acto de amor. Mira, sí, ahí ¿no? está el teléfono publicado en pantalla, también el WhatsApp, para sí. que las madres se animen a sumarse a esta gran campaña por el Día Mundial de la Donación de Leche Humana el Banco de Leche necesita su aporte, son muchísimos los y las bebitas que están esperando esa ayuda en sus primeros días de vida claro, no tan importantes así que animarse, ya hemos Sacado todas las dudas, sí. hemos desmitificado el asunto gracias a Paula que hoy nos ha visitado. Así que la invitación eh, a todas las mamás a colaborar. Vamos a dejar esta notita publicada, por supuesto, en nuestras redes sociales uh -huh. para que quede clarísima toda la información. También en el canal de YouTube del 7 para repasar cada una de las preguntitas que hemos charlado aquí con Paula. Te por agradecemos supuesto. un montón gracias, por Paula, haber venido. Un la verdad, gracias. que clarísimo como nos explicaste uh -huh. todo. Así bueno, que gracias. Muchas gracias. Yo un placer. Mensajito.